Que la arquitectura pierde el misticismo, ¿no? pierde la magia, y de repente uno va por la calle y, y decimos: Bueno, pues esa casa la leo ahorita en un segundo. ¿no? O sea, entras aquí, aquí está la cocina, aquí está esto, bla, bla, bla, bla, y ya no hay esta parte de querer conocer el resto de la casa, ¿no? Oye, ¿qué está pasando allá, no? Este, a mí me gustaría estar de aquel lado, o ¿sabes que este es el lugar que quiero habitar? Etcétera, etcétera, ¿no? Y, y creo que era un poco, un poco por, por ese lado y rescatando estas vistas hacia el interior. ...y que nos generara esta inquietud... ...por saber qué pasa detrás de cada puerta... ...detrás de cada muro... ...y, y no solo para la gente que viene y visita... ...sino para la gente que lo habita... ¿no? ...porque eh, por la disposición de la casa... ...que se fue dando... ...como te decía hace rato... ...respetando los árboles... ...respetando todo esto... Eh, ...y se fueron dando estas intervenciones... ...de luz y de pasillos... Eh, que, ...que también los habitantes... ...descubran de repente... Cosas diferentes, ¿no? O sea, que, que lo siga sorprendiendo con, conforme pasa, pasa el tiempo, ¿no? Teníamos un terreno que era muy largo y, y era casi un rectángulo, ¿no? Si sí tiene una pequeña variación al fondo. Y entonces este esta parte bien importante de, de cómo íbamos a, a, a poder habitar todo todo el espacio, ¿no? Entonces, eh, siguiendo un poco las... o, o siguiendo bastante las, las curvas de nivel generamos un muro que es el, el muro de piedra y a partir de este muro empezamos a generar los demás espacios que a su vez nos fueron dando este estos patios triangulares. Nosotros somos Planta Baja Taller de Arquitectura, estamos en Casa Orduña y yo soy Daniel Aguilar y yo soy Alberto Sosa. Muy bien, eh, empecemos platicando sobre La Casa, la verdad es un lugar espectacular, increíble <risa> y La Casa también, por supuesto, es un, es, un, es una obra también muy bien hecha, muy bien pensada me parece. este um, ¿Nos pueden platicar de dónde sale el proyecto, cómo es que llegan ustedes los clientes, ustedes los buscan o cómo se da? ¿Cómo, cómo, cómo inicia el proyecto? Eh, el proyecto inicia hace un montón de años. Este, Ahorita, pues platicando un poco, decíamos de, de para quién era. Bueno, dejábamos ver un poco para quién era. Eh, este proyecto es para mis padres. El terreno se compra hace muchísimos años. Estaba aquí cuando, no sé, ya tendrá unos 12 años y siempre lo vieron como el lugar de retiro, el lugar donde se querían venir a vivir una vez que ya no tuvieron más compromisos. Y, y empiezan a, a ahorrar y a hablar de, de, de la casa que querían, ¿no? pasa el tiempo, eh, siempre hubo esta inquietud de estudiar arquitectura, entonces este, yo les insistía que pues, yo lo quería hacer. <risa> Entonces, eh, cuando ya se pone más serio esto de, de ver la casa y ahora y sí si tenemos que empezar a construir porque pues ya me voy a jubilar, porque ya llegan los nietos, etc., es que empezamos con ya formalmente a hablar del proyecto. Aquí de los dos, este, pues Dani es la que es arquitecta, <ríe> yo sigo en el proceso por otros motivos, y, en, y, y, pues, como queríamos formalizar un poco esto, es que eh, vaya, no nada más estar aventando ahí líneas, ¿no? Es que empezamos a trabajar juntos. Y, y el proyecto lo empezamos, que fue, Daniel? ¿Dos mil qué? Ya, 2015. Principios de 2015 las ideas. Entonces, sí fue mucha insistencia de mi parte, este el que nosotros realizáramos este, este proyecto, ¿no? La verdad es que no teníamos mucha credibilidad en ese momento. <risa> y Pero, pues... Fue un salto de confianza. Así es. Creo que es mucho de, de ellos que nos permitieron hacer todo esto, ¿no? Sí. Es verdad. Y luego... Se dice, ¿no? Que los peores clientes son los, los familiares porque... <risa> por todo, justamente, ¿no? Este, pues, a veces... Uh, puede ser un muy buen arquitecto como es el caso de ustedes pero, sí, sí. pero bueno siempre está esta incredulidad o, o, o, o, o inseguridad ¿no? de que bueno finalmente es tu familiar y tú lo conoces de toda la vida y, y de repente verlo en su vida profesional pues es otra cosa sí. diferente ¿no? sí es vaya es, eh, hay muchas cosas que uno asume muchas cosas que uno da por sentado pero al final, pues por eso mismo muchas veces se vuelven como clientes más exigentes, más y que se sienten con muchísima más libertad de llegar, de decirte, oye sabes que esto no está bien. Sí. presentamos un montón de proyectos, no, primero, bueno, ante proyectos y, y oye sabes que esto no está bien, esto no me gusta, esto no es lo que yo quiero, entonces fuimos ahí trabajando mucho en esta parte de hasta qué punto, ¿no? O sea, uh -huh. qué, qué tanto éramos nosotros, qué tanto es de ellos, y, y eso nos llevó a entender muchísimas cosas, ¿no? Un patio triangular te da mucha más este calidez. Y todas estas formas se van dando, como te comentaba, por por las curvas de nivel que teníamos. Parecía que esto era un escurrimiento antes de la calle, incluso tuvimos un problema cuando empezábamos de que se anegaba el agua en, la, en esta parte, en la parte de atrás. Y entonces, este... por ir respetando toda esta parte de, del entorno, es que, que generamos todos estos, este... por ir respetando los árboles, ¿no? Pero en planta es, es algo así, ¿no? La, la, la casa. Es, es un poco eso, ¿no? Y también la parte que, que sobre todo es más este, interesante o, o por la cual empezamos a, a ver los beneficios que nos daría es la luz cenital, ¿no? Y la calidez del espacio que nos da al ir caminando como este, a determinada hora nos acompaña, como baña el muro de piedra y pierde toda esta parte que es este, muy, muy pesada eh, y, y tan este, de, de, del material pétreo. Entonces, al, al momento en que lo baña, se, se vuelve muy ligero, ¿no? De ahí se hace todo este pasillo para generar también esta parte de, de, de un patio este, al frente, ¿no? Que nos daría un colchón eh, con relación al ruido que viene desde la carretera, al ruido que se puede generar atrás. Entonces, desde ahorita está esta intención de empezar a llenarlo de vegetación, ¿no? Al, al bajar este, en, en un principio no, no pensábamos en, en llegar a, más, a un punto más bajo que el nivel de la calle, pero nos encontramos esta investigación que se hace este, en los años 50, eh, cuando empieza la arquitectura industrial en Estados Unidos. ...e incluso llega a haber arquitectos que pro proponían taludes... ...y dejar la casa en un nivel más bajo... ...para que las ondas sonoras viajaran para arriba... ...entonces generamos este este volumen al frente... no ...que que, que, es, que esperemos que funcione como ellos lo plantean... Eh, ...bueno, hasta ahorita ha funcionado... Eh, ...en el punto en el que sí bloquea un poco las ondas sonoras... ...y generamos este espacio que además del sonido... este ...también eh, cambia la percepción de la temperatura... no ...todo el calor que genera el pavimento en, de la calle... Aquí se aminora un montón y, y en este pasillo se genera un tiro natural de aire. Uh -huh. eh, yo creo que aquí, y lo decían eh, hace un momento, el, el tema del uso del material fue súper importante. Me parece que hay, pues, de cierta manera también una búsqueda de experimentar con ellos. Sí. ¿no? ¿Nos pueden hablar de eso? Pues, yo siempre hablo de una palabra que, bueno, aquí Alberto es el diseñador, pero honestidad, honestidad con el material. Creo que el material, eh, nos, bueno, a partir de las propiedades del material, nos puede brindar diferentes sensaciones, ¿no? desde su textura, desde el color, de eh, si es térmico, si no es térmico, este. y un punto central aquí fue la honestidad. Y con ver el material como es, con la textura que es, con el color que tiene, y por eso se decidió dejar todo aparente, porque uno <ríe> también nos ayuda mucho a cuidar la mano de obra desde el principio, okay. y no hay, obra, no hay obra negra, no hay obra gris, no hay, no, o sea, desde el principio la casa es... Tiene acabados. Tiene acabados, <ríe> exactamente, muchas, como anécdotas, muchas tiendas vienen y bueno y, y no tiene para pisos eh, qué tiene qué va a poner en los pisos qué va a poner en las paredes las va a repellar no <ríe> así el material es el acabado entonces también eso ayuda mucho a que una mano a una mano de obra mucho más cuidada mucho mucho más no profesional sino tratar de hacerlo bien simplemente entonces es uno de los para mí es uno de los tres ejes rectores de esta casa. Uno es la honestidad uh -huh. con el material. Esta, esta parte de, de lo que hice Dani, de la honestidad con el material, también quisimos que, que trabajar con materiales de la región. Uh -huh. eh, hay muchos materiales novedosos, este, que están de moda, pero pues en el caso del tabique es algo que nos ha acompañado desde hace muchísimos años, ¿no? Eh, la madera que nos da muchísima calidez y también quisimos este, experimentar, como decías ¿no? había mucha inquietud por bueno, ver cómo se hacen este, sí, <risa> los concretos aparentes empezar a trabajar con, con acero y no con aluminio también eso era este, como algo que teníamos ganas de hacer ¿no? y, y de algún modo resaltar esta parte de los materiales y, y al mismo tiempo que se integraron todos, ¿no? que cada uno tuviera su, su momento su, su eh, la parte como ser como estelar y al mismo tiempo no pacar al otro no al otro, sí. porque también este, eh, Dani hablaba de la mano de obra no y en todo este tiempo hemos, este, se ha generado una mano de obra especializada en el caso de la piedra no tenemos un muro de piedra que, que es el que rige un poco el el partido de la casa y, este, y que se ha ido especializando en, en eso ¿no? y hemos ido aprendiendo con ellos y, y entonces de repente uno llega y, y hay mucha gente que, que pasa por aquí y dice, qué, qué bonito muro de piedra. por una vez que entran, dicen, oye, qué bonito sobre el tabique, qué bonito sobre el concreto. Y entonces se pierde esta parte de la estelera, estelaridad de un material en particular. ¿no? O como decía Dani, de, de pues dejar todas las paredes blancas, ¿no? que, que también es muy válido pero aquí era un poco eso, de trabajar con materiales de la, de la región que nos brindaran diferentes texturas, diferentes este, calidades en los espacios y diferentes sensaciones. Finalmente esto es este, un poco como, como queda la planta. Y ya después viene todo el juego de las cubiertas inclinadas y las cubiertas planas y las, las vistas que esto nos, nos iba a dar ¿no? entonces este, tenemos aquí los dos accesos el peatonal que va al lado del, del muro que es este otro muro que lo acompaña entonces este se vuelve nuestro acceso peatonal aquí hay un, este, un área para el estacionamiento de, de las visitas y eh, la otra cochera que nos queda, hasta, hasta acá ¿no? y, y ya empezamos con todo este juego, pero el, el partido inicial nos lo dan todos estos árboles que como te decía, son los que podemos ver ahora más los árboles que se, ido, que se han ido plantando incluso aquí había un árbol muy interesante, este sí es cierto, se me olvidó mencionarlo fue un árbol que se cayó a la mitad de la obra y este o sea, más bien cuando ya teníamos la, la cubierta ahí pero este árbol casi tocaba la, el, el, el alero no entonces era ahí algo particular entonces precisamente por respetar estos árboles es que, que se da todo el partido no y siguiendo las curvas de nivel entonces generamos diferentes patios, diferentes jardines para que siempre hubiera vistas distintas ¿no? de de la casa y, y, y sobre todo esto de que hablábamos de, de las sensaciones, ¿no? Entonces esta es la parte ya de, del patio que nos queda descubierto y este es el, el acceso vehicular de la, de la casa como tal. Y se empiezan a dar estas, estas pequeñas intervenciones, ¿no? Y empezamos a valorar esta parte de, de, de la iluminación cenital y la calidez que nos da en los espacios. Eh, bueno después de este recorrido llegamos este, aquí a la al desayunador, a la cocina que siempre en todas este, los proyectos que hemos hecho lo ponemos como el, el, el, el, la parte central la, la parte que, que es donde, donde está este, donde se lleva a cabo ¿no? la vida cotidiana como mexicanos la la, la la importancia cultural que este espacio tiene es grandísima ¿no? en generaciones recientes se ha ido perdiendo pero sigue siendo el punto de encuentro ¿no? yo le siempre lo comento y con muchas personas y hemos estado de acuerdo en este punto de vista con diferentes arquitectos gente que se dedica a, a otras cosas que ...que muchas veces las reuniones de las que tenemos eh, memoria... ...se dan en la cocina, ¿no? Mientras la abuela cocina, mientras este, las tías se involucran... Uno, eh, ...ahí empieza a hacer de repente una que otra cosa, ¿no? Hay personas que pues, ya nada más estorban... ...pero vienen, se sientan y quieren participar de la plática que se da, ¿no? Y, y se genera este punto de encuentro, ¿no? Para los habitantes de, de, de la casa... ...ya sea que la habiten un día, dos o toda la vida... ...pero es un punto de encuentro, ¿no? Muchas veces precisamente por, por volvernos tan egoístas y empezar a, a cerrarnos ¿no? y, y cerrar la puerta del cuarto pe perdemos este contacto y perdemos la parte humana que, que, que tenemos, ¿no? pero también se nota algo que ustedes decían en un principio que era que estaba inspirada en una hacienda y eh, justamente <risa> claro. es, estas formas de circulación, incluso eh, pasar, obligar a pasar por espacios es muy propio de la arquitectura previa sí el cliente llegó y dijo... Quiero una casa tipo hacienda y... Desde el primer momento... Alberto fue muy claro y dijo... No te voy a hacer una hacienda. O sea, vamos a tomar las bases... O la esencia de la hacienda... Y a partir de ahí vamos a plantear... Todo el, todo el proyecto. Pero una hacienda como tal... No, no te voy a hacer, entonces... De, creo que ahí fue un punto en el que... Tanto uno como otro... Entre cliente y arquitecto, se tuvo que entablar el diálogo, el diálogo y proyecto donde proyecto y sugerencias, observaciones, y... pero ese es el inicio de esta casa, una hacienda, que al tener este contacto con el cliente, pues se ha prestado a que ellos lo entiendan y que en el día de mañana, pues sí, no digan, bueno, pues vamos a pintarlos de rosa, o lo quiero de rosa, ¿no? Quiero mi vestidor de blanco, pues y al final de cuentas si se quiere hacer pues lo pues van a hacer, hacer ¿no? claro. entonces tampoco estamos peleados con esta parte ¿no? nosotros creo que dejamos muy claro cuál es nuestra postura con los materiales con nuestra idea pero si al final de cuentas quieren pintar una pared de, de rosa de morado pues lo van a hacer sí. y ya no será este yo creo que también llega un punto en el que tienes que dejar la obra no sí, y, exacto. y que pues sea de los clientes <risa> ¿no? sí por supuesto eso es eso es para nosotros bien <risa> bien, bien importante no el... Alberto siempre habla como que es un hijo y que, bueno ninguno de los dos tenemos hijos no pero llega un punto en que sí lo tienes que dejar ir y, y que no, y sobre todo que no es tuyo, o sea, no es algo tuyo, o sea, es algo en el que participamos, que dejamos nuestra huella, que, que, este, que sí se va a haber reflejado mucho de, de nosotros en esta, en, en esta época, en este, este tiempo, en el espacio, pero que a final de cuentas, este, lo más importante, y lo decíamos este, Dan y yo y siempre lo hemos platicado, es que pues, quien la habite... Es de ellos la casa, ¿no? Es de ellos la obra y van a hacer con ella lo que quieran. Eh, te, existe esta postura de... Que, que también era Soto de Moore el que lo decía, ¿no? He escuchado clientes decir... Yo le dije a, a Eduardo ¿cómo hacer, cómo hacer la casa, ¿no? O sea, él solo, solo la construyó, solo la proyectó. Y pues está bien, ¿no? A final de cuentas no, no buscamos este reconocimiento... Que alguien diga esta casa es de estas personas... O de este taller en particular. Buscamos que la gente que lo habite... Este, se sienta cómoda que esté contenta, que, que esté feliz y que lo disfrute eh, en, en, en todos los aspectos y, y sea que vivan aquí que no vivan aquí o que vengan de visita creemos que es, es, es la parte que, que, la verdad, que de verdad le apostamos, ¿no? que la gente llegue y digan, sabes que esto me gusta y esto quisiera tenerlo para mí, ¿no? sin importar quién lo haga sin perder esta parte de, de los nombres ¿no? y que sea el habitante quien, quien, quien en verdad la disfrute yo creo que una vez más se demuestra por qué contratar a un arquitecto, ¿no? O sea, al final el arquitecto tendría que desaparecer. El arquitecto solo es, digamos, como un medio para lograr esto. O sea, lograr esta arquitectura que al final, de nuevo, no es para nosotros, es para el cliente, para que el cliente viva en, en ella y pues que viva lo mejor que se pueda. Así es. Este, efectivamente somos un medio, ¿no? De, decíamos hace rato, prestamos un servicio. Hablábamos de, de, de la parte de, de la cubierta del patio central, de la arquitectura este, desde el punto de vista de, de, de la casa este, hacienda, ¿no? Y, y esto es parte de esa articulación, ¿no? Conectado directamente con la cocina y, y que se pueda habitar este espacio semiabierto, ¿no? Eh, no importa si llueve, no importa si está el sol, que se pueda disfrutar de esto. Y se da, bueno, el patio nos genera primero este pasillo tenemos nada más dos salidas para provocar esto, ¿no? Pero cada una de las ventanas es un espacio donde uno puede sentarse, disfrutar, etc. Y, y ahí es donde entra esta parte de, de, de los caprichos, como decía Alberto, Alberto Calach. Pues aquí son casi 17 metros, 16 metros y fracción, ¿no? De, de, de la cubierta, que decíamos, bueno, de repente... Pues no tenemos el mismo espacio que una hacienda. Entonces, ¿cómo integramos aquel espacio del jardín con el patio? Con las recámaras, ¿no? Y ya precisamente haciendo esto eh, muy ligero y perdiendo todas estas... Este, aquí sí era, era un poco de perder esta parte de, de, de las vistas ¿no? muy, muy enfocadas a diferentes lugares y poder disfrutar del espacio abierto, ¿no? Entonces, se genera esta cubierta la, la estructura que la sostiene es diseño de, de Mario Ricalde, y como comentaba Dani, se involucra este, muchísimo a raíz de esto. ¿no? Eh, él es el único de. Bueno, fue el, la cuarta persona que, que vimos ¿no? uh -huh. para, para el cálculo de esto. Y nos, los demás nos decían: Es que esto no se puede, y no se puede, y no se puede. Y él lo ve como un reto, ¿no? una persona que tiene toda la experiencia del mundo, que ha trabajado en otros países, que ha tenido la oportunidad de de, bueno, estuvo incluso en el, eh, reconstruyendo y viendo mu muchas cosas importantes cuando el temblor en México en el 85 y que de repente a esta altura de su carrera este, unas personas pues, mucho más jóvenes que él le propongan hacer algo así, algo pues, dentro de una casa es, creemos que es atrevido, ¿no? Otras personas incluso lo pasarán por alto, pero a él le parece un reto, se involucra muchísimo y es esta parte en donde eh, em, em, se, se, se vuelve parte ¿no? De, del equipo y, y cada vez que viene el, el, le encanta. no y Siempre nos recuerda hacer comidas aquí. <risa> También es bonito como arquitecto pues involucrarse en su momento con el cliente, es, generar en esa empatía con ellos para cuidar mucho más cada peso, cada tabique, cada material que cada, la mano de obra porque esa es otra que muchas veces se, vaya como supervisora es mi primera obra pero ya llevamos dos años y en estos dos años uno se da cuenta que, que también eso hay que cuidarlo y hay que tratar bien a, a las personas que trabajan con nosotros porque eso también se ve reflejado en cada colocación del tabique, cada recinto, cada teja creo que ahí se ve también el cariño cariño por, por decir el, el trabajo bien hecho de los albañiles de los herreros de los carpinteros entonces eso también hay que cuidarlo mucho y creo que aquí es mucho de lo que hemos buscado también que la mano de obra le, le, le tenga un, un cariño okay. a la obra y, y en cada obra pues dejamos un poco de nosotros ¿no? uh -huh. siempre se va a ver reflejado el momento por el que pasamos, ¿no? Creo yo que, que siempre vamos a ir este, dejando estas pues, estas pequeñas huellas de cada uno de nosotros, ¿no? en, en las obras que hacemos, sea grande o pequeña y, y no importa si al final de cuentas si vamos a poder regresar o no a la obra, pero tenemos que tener muy presente que tenemos que hacer el mejor trabajo posible, ¿no? para quien lo habite creo que esa ha sido nuestra postura hasta ahora y eh, los proyectos que hemos realizado han sido diferentes, pero siempre tienen esta parte de, de, de pensar mucho en, en quiénes lo van a habitar, no ponernos en sus zapatos y decir: O sea, podrá ser mi padre, podrá ser el vecino, podrá ser una persona que acabo de conocer, pero, pero sí hacerlo con esta responsabilidad de que, pues. No sabemos quién vaya a estar ahí el día de mañana, pero que lo disfrute y que también por ese lado se valore más nuestra profesión.